¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal Lojota. ¿Qué haces Nico? Dado que estamos nuevamente reunidos para hablar sobre el último capítulo que ha salido de Better Call Saul. Capítulo 4, temporada 6. Temporada final. Antes de comenzar, les vamos a recordar que este video es puro spoiler. Vamos a hablar de todo lo que ocurrió en el capítulo. No vamos a a realizar teorías importantes, simplemente vamos a conversar al respecto, a disfrutarlo juntos, a charlar sobre esta linda serie que está en su última temporada y quisimos, bueno, honrarla y vivirla de una manera más profunda haciendo este podcast semanalmente a medida que vayan saliendo los capítulos. En carrera hacia el final. ¿no? En carrera hacia el final. Una serie que además, si, si queremos, podemos decir que junto con Breaking Bad es una misma serie. Sí. Así que es una gran es una época muy larga que marcó esta serie, se adueñó de, de, de una década o más de incluso, nuestros televisores y de nuestro corazón, Nico. Capítulo 4. Arranca con dos con un, una pareja, una pareja claro. cuarentones, de cuarentones, cincuentones. Vestidos a tono. Vestidos a tono, deportistas con unas bicicletitas, saliendo a dar una vuelta por un barrio bien. Una vueltita por Unos lugar, caretas creo. son. Unos caretas. Ya de por sí, el hecho del de capítulo que se llama Hit and Run eh, te dice que por ahí los van a chocar, cosa que no ocurre. Sí, no ocurre. Se detienen en una casa que tiene un color rojo a criticar el color y hasta pensar. Ay, deberían cambiar este color. Habría que, que decir? decir a la administración de los vecinos y qué sé yo. Se quejan del color de una manera que te dan un odio. Las caras, las caras que ponen, Nico. Sí, un odio total. Siguen pedaleando y cuando vuelven a la casa, esto es el mejor estilo Breaking Bad, Better consol. Sí, sí, sí. Una escena... A medida que van entrando a la casa ya sabemos que algo se va a develar, ya se sabe. Sí, sí. No tenés y empieza idea de a ver lo unos... No tenés idea de cómo cierra, Nico, con todo mal. Lo demás. Entran y hay unos duros, todos armados, adentro de la casa, comportándose como si nada. Uno que conviviendo un, con, con ellos Uno que tiene un montón de cámaras <ríe> Claro, y hay una habitación con un montón de monitores Siete monitores, uno arriba del otro Seis, siete monitores Una banda de monitores, mirando lo que hay afuera de esa casa Y eso es todo lo que nos dicen Porque acto seguido Comienza la intro No, no hemos hablado de la intro, Nico Brevemente, no es hermosa la intro de, de La intro, Sol, hermosa, intro de Tercorsol es hermosa Es cortita, Sol. te muestran un par de detallecitos Que hacen... Todo lo que es Sol Goodman es muy linda. Y son son muy Por lo menos cinco diferentes. Más, de cinco, Más cinco. de cinco. Cada capítulo es una diferente. Se han, se han empezado a repetir. ¿Cuál pero... se repite? La de la, la, la libertad. Pasar, ah, bueno, la yo la pensé que cada libertad. capítulo era una distinta. No, ha habido, ha habido varias, pero es muy linda. Arranca Howard, yendo de psicólogo, donde cuenta cosas. No, cuenta un sueño, es Cuenta realísimo. cosas muy divertidas en es, el psicólogo el chabón. Te muestra que el loco es un bajón su vida, capaz. Es, es, es tan obtusa sí. su vida al psicólogo como él mismo. Nico. Es súper es obtuso, cuenta que con la mujer está medio-medio, <risa> viste. Le hace así como un chiste de, de abogacía al psicólogo. Sí, el psicólogo sí, sí. sí la lo que es, un, es un pobre diablo, Howard. Eh, que lo único que le va bien en su vida son los negocios. Exactamente. Además es dice... El, bien, bastante bien, dice el chabón. Viste, como tenemos este este cliente, qué sé yo, y... Y es un pelotudo. Un pelmazo, un pelmazo. ¿El sueño de qué se trataba? ¿Vos lo recordás? Mm, no, porque ni bien lo empieza a contar... Ya nos vamos... Ahora lo vamos a ver, pero... Ya nos vamos con Jimmy. Dice eso, que su relación con su esposa están como estancados. Y acá, acá sí. Y acá parece... De espaldas. De espaldas, un personaje, ¿Un, personaje? un personaje que es muy parecido a Howard, que sabemos que es Jimmy porque tiene, el, ¿tiene la, llave, la llave con la placa esa gigante. <risa> y está disfrazado de Howard con ese bronceado falso que es súper grotesco. El peinado de Marley. Lo tiene todo, Nico. Es muy, muy gracioso. Es Jimmy hundiéndose en lo que le gusta, que es hacer estas cosas de estar recontrajugado. En su, se ensucia las manos sí, sí, ensucia sí, las Le encanta, manos. le encanta Nico. Le encanta, ve que la La plaquita funciona Desactiva la alarma, pone un cono En el lugar en el que el auto de Howard Estaba estacionado Para que nadie lo use Y se lleva el auto Acá ocurre algo Que es de Vital importancia me parece Todavía no es en, en esta escena Porque cortamos una escena en la que está Kim evidentemente nerviosa, porque vemos que el está el, el taco golpeando repetidas veces contra el piso y se junta con este tipo, que es el tipo con el que está trabajando Howard, que el no tipo que vio recordar, la... No podemos recordar no podemos el nombre. Recordar el, el nombre. Eh, que vio en otro capítulo que a Howard se le escapó una bolsita de merca, entre comillas, Exactamente. y empieza a hablar con Kim. Kim lo que tiene que hacer es distraerlo, hasta, pero se pone a hablar de cosas que realmente le interesan a Kim, ¿viste? Como mm, que de paso mm. hace una segunda jugada. Sí, respecto de su propia vida. Se junta con el chabón y manda un mensaje diciéndole, es ahora, ¿viste? Ya está acá, bla, bla, bla. Aparece hotel... el auto choreado por Jimmy, disfrazado de Howard, en unos hotel hoteles dorme... de Poca Monta, y vemos un personaje de Breaking Bad. Hotel duerme fácil. ¿Quién es? ¿Este personaje de Breaking Bad? ¿No te acordás? No. Es la drogadicta esta que era medio amiga de. de Jesse. Ah, que Jesse en un momento como que estaba motinado en el. ¿Es en la el primera hotel. Vez que aparece en Black of the Soul? Sí, en este yo recuerde, sí. En este mismo hotel estaba Bien. en Breaking Bad. La mina esta que creo que le tiraba la goma a Jesse. Que cuando Jesse estaba rejugado. Sí, sí. Creo que hay un momento así muy desagradable. Y hasta creo que incluso acá. No tiene, no tiene el aspecto tan destrozado como claro, Breaking Bad. Me parece que en claro, Breaking Bad todavía estaba más hecha pija, lo cual sería un buen detalle. La verdad que no lo recuerdo, capaz que estoy diciendo boludeces. Está ya medio en una esta la mina. Esta mina aparecía por primera vez cuando Hank lo llevaba a Walter Jr. Sí. a ver lo que hacían las drogas. Ah, sí, y la deliraba. Sí, y, y Hank, y era iba, desagradable, sí. le decía, eh, ve, eh, amor, vení. Viste, le decía así. No. Y la mina iba, porque bueno, no le queda otra, pobre mujer, sí, la cuestión es que Jimmy le paga y por sus se... servicios de la calle, que no son simplemente la prostitución o las drogas, sino por hacer lo que venga, pobre mujer. ¿viste? La sube al auto. La sube al auto. Al shower. Y lo que tiene que hacer, la mía es muy graciosa que le dice, me gusta tu pelo. Sí. <ríe> y lo que hace es básicamente pasa por donde está Kim con el viejo este... Y le tira la mierda de afuera del auto, diciéndole, salí acá, puta, ¿viste? qué sé Pasa yo. a toda velocidad, chaval. Y se va a toda velocidad. Con ese disfraz. Con ese disfraz y con el auto que dice Namaste. El viejo lo ve y dice, ese era Howard. Kim se hace la boluda y dice, ya, se no sé. Se se bastante este... bien, bastante bien, Kim. Y... Cuando vuelve Jimmy a poner el auto donde estaba... Está el cono. Ve que había el cono que puso lo habían corrido. Y hay otro auto en el lugar auto. Entonces ocurre esta escena que es muy graciosa En la que estaciona en el lugar de al lado Que, no, que, que tiene unas rayas es que, de... Sí, tiene unas rayas como para no estacionar O algo por el estilo Y la cuestión es que los demás espacios dice Clientes solamente Claro. Entonces tiene unos carteles que están clavados en el piso Acá lo vemos a Jimmy que intenta arrancar Uno de esos carteles Logra arrancarlo después de mucho esfuerzo Y lo clava segundos Antes de que aparezca Howard Siempre a contrarreloj Siempre, Siempre a, a De, que Siempre. de que hecho, se va corriendo y está ya el Sí, ya está Howard bien. apareciendo, a último momento. A último momento. Y Howard ni se da cuenta, porque es... Ni se da cuenta. Ve que el cartel está ahí, ya está, entra al auto, se toma sí. el palo. No creo que, ni que hubiese sido necesario, digamos. Pero... Capaz página incluso no era necesario, sí, sí. Una escena muy divertida donde vemos a Jimmy McGill haciendo. A, a Sol Goodman, básicamente. Sí. Porque todos como se sabe, Sol Goodman es el alter ego de Jimmy McGill. El alter ego guacho. Exactamente. Que, que, que, que bueno, Sol Goodman es It's All Goodman. Pero lo, lo, se disfrazó de Howard. Eso ya se disfrazó es. de Howard, increíble. Kim lleva a la, a la Crackhead al claro. hotel de nuevo. Y la mina dice: Uh, policías de nuevo, ¿viste? Mira un mm. auto azul. Lo cual hace que salte la perdiz. Kim se da cuenta de que la vienen persiguiendo. La están siguiendo. De que no es a la crackhead a la que la que mina, están siguiendo. Porque ella empieza a andar, ahora se va. Y la siguen a ella. Y la siguen a ella. La, los ve por el retrovisor. Y cuando los que la están persiguiendo se rescatan de que ella los, los ve, doblan. Doblan, exactamente. Siguiente escena. Y acá, Nico, ella... estamos pensando en todavía en el auto que vimos en el capítulo 2. Yo no lo sé. Vos no lo sabes. Eh, pero recordemos el que el capítulo 2 termina con que un auto lo sigue. Un auto eh, manejado, conducido por una persona. Sí. Acá vemos un auto. No sé si Acá vemos un, un auto. No sabemos si es el mismo auto o no. No sabemos si tendrá algo que ver. Pero sabemos que los estaban siguiendo. La cosa es Llegamos en, el siguiente, en la siguiente escena. Jimmy y Kim regocijándose de todo lo que hicieron. Eh, Jimmy le cuenta... Todo por lo que tuvo que pasar. Y Kim y, le dice que aprovechó esa charla, a pesar de todo, para... Pegar otro laburo. Este sí. Pegar un side job, digamos. Sí, sí. Pero que siempre va por el tema de ayudar a la gente. El, sí. Todo el tema de la familia y todo esto que... Que Kim tiene, ¿no? que, sí. que Jimmy no... Digamos. Le cuenta que se abrió una puerta. Exactamente. Que genuinamente el tipo estaba interesado. Esto nos hace pensar. Kim, siempre queremos saber qué es lo que va a pasar con Kim, sí. el hecho de que, es que tenga una, una posibilidad excelente, legal, sí. a futuro, eh, esto va a funcionar o se va a ir al carajo, porque Kim está jugando dos juegos, un juego peligroso, sí. que es el de todas las movidas turbias, correcto. Y otro juego que es este. Movidas este, turbias por el hecho de hacer movidas turbias. Sí, porque le gusta. Porque le gusta. Y otro juego que es el, eh, esa cosa social que tiene ella sí. de que quiere ayudar a la gente que no, que no puede costearse ayuda. Las dos cosas le gustan. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Viste? ¿Podemos hablar, en un paréntesis, de la posibilidad de que Kim muera? En esta temporada, ver, sí. que es lo que el elefante, en la es habitación... el elefante en la habitación, tal cual. Para ¿Cuál mí, es tu opinión? Para mí sería. Viste, yo no, no. Lo digo desde mi parecer. Yo creo que matar a Kim, salvo que sea de una manera que haga que todo cierre, pero así en términos generales, si me decís en esta temporada muere Kim, me parece una salida muy fácil. A mí también me parece por ahí que sería lo fácil. Una... Hay indicios de que Kim va a morir. Indicios, para mí no. O sea, siempre está la posibilidad. ¿Cuáles y serían los indicios? No está en Breaking Bad. No está en Breaking Bad. El segundo indicio de que puede morir me parece que es el tono oscuro hmm. y, y frío. Viste, por ejemplo, acá están en, en esta escena es, específicamente. Están en su casa. Todas sí. las escenas en las que están en la casa hay un tono medio lúgubre. Sí. Todo azul, todo frío. ¿viste? Correcto. Eh, lo cual hace pensar en. En algo fantasmal, en algo mm. en el olvido, ¿viste? en algo triste. Y porque uno ya sabe que de un modo u otro Kim va a salir de la serie. Y para los tiempos sí. de Breaking Bad, Kim ya no va a ser parte del juego. Vos, ¿qué pensás de estas teorías que están circulando por todos lados? De que Kim está en Breaking Bad de, detrás de las sombras. Me parece que no. Nah, nah eso es una payasada. Es una, puede ser, pero me parece que desde el punto de vista de los guionistas, sí. no, no, no. no creen. No, no creo. No, son mejores no, son ellos, mejores son mejores que, eso. que esto. Sí, Si sí, sí, sí. hicieron toda esta serie, temporadas y temporadas, desarrollando súper lento todo lo que... Todos decíamos, no, Breaking Bad va a aparecer en la tercera temporada, ya, viste, capaz que esta es la temporada mm. en la que aparece... Eh, eh, Heisenberg. No, no, no, lo están desarrollando todo muy lento y muy bien. Y muy meticuloso. Yo, Nico, para hacer... Si querés, para cerrar, no sé si tenés algo más para decir, pero yo creo que lo, algo que sería más triste que Kim se muera... Y que no sé si sería una salida fácil... Porque también, todo depende de cómo, de cómo se llegue a eso, pero... De que la historia, el arco de Kim, digamos, la historia de Kim cierre con que... En un momento realmente se termina, se termina el amor y decide dejarlo a, a Jimmy. Como llegar a ese punto de ¿viste? Es decir... No puedo, no puedo más con esto. Jim la cagó una y otra vez y Kim... La dejó pasar una y otra vez. Y es que pareciera que lo que hay entre ellos... No es una relación tanto de amor. No, no es amor. una relación de amor. Es pero otra están... cosa. Se quieren, sí. Pero son medio como una especie de picardía. Por ahí yo creo que Jimmy... La quiere sentimentalmente más a ella que ella sí. a él. Eso desde ya. Están juntos en esto. Eso sí. está claro. Están juntos y se divierten. Sí. Pero amor muy difícil, me parece. Mm. Yo lo que quiero decir es que... Si Kim muere... La única manera en la que Kim pueda llegar a morir es si ella es la única responsable de su propia muerte. No creo que muera por culpa de Sol. ¿Por sí. qué no creo que muera por culpa de Sol o también conocido como Jimmy? Porque Kim es un personaje muy individual y muy fuerte. Exactamente. Que ahora Eso... va a pasar algo además muy interesante. Va a haber una conversación en la que se va a subrayar esto. Ajá. Kim es un personaje muy fuerte como para que muera por culpa de Jimmy. Sí. Si Kim va a morir por... va a ser por su propia decisión O por sus propias faltas O por algo que ella misma se lo buscó sí. No creo que sea víctima de Jimmy Porque Kim no, no es una víctima No. Victimizar menos. al personaje va a ser una estupidez Y no creo sí. que los guionistas La vayan a victimizar eh, Es un tema el de Kim Es eh. un tema, porque, porque además hay muy pocas pistas Sí. Hay muy pocas pistas. Muy en este capítulo creo que empiezan a haber un poco más de pistas. Ya vimos el corchito del primer capítulo. Vimos el corchito en lo de Saúl. En lo de Saúl. Qué mal que me hace pensar en eso cada capítulo que lo miro. Kim y se ahora va, vamos amigo, a... Mira. ¿Qué pasa si Kim se va? se va? Vamos a ver qué más pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, Kim le comenta acá a Jimmy lo de, lo de los autos. Que le están siguiendo. Y Jimmy le dice que no se preocupe, que ¿sabes? es muy bueno lo que le dice, que no te no, sabes lo que está pasando le dice, te lo digo por experiencia, te estás sintiendo así porque te salió bien la trama, o sea, estás perseguida le dice básicamente, típico porque salvo, estás haciendo una chantada, salvo. ¿viste? Siguiente escena, eh, Jimmy va al laburo, a donde están mal juzgado, viste todo eso. Y lo detienen y le dicen, cinturón, zapatos y no sé qué sí, mierda, sí. eh, le dice, pero cómo, amigo, ¿Viste? le dice al este <risa> eh, zapatos, zapato, cinturón, cinturón y chaqueta, chaqueta, le dice el tipo, y lo mira al serio, en serio, le dice, posta, pero soy yo, le dice, sí. soy Jimmy, eh, señor McGill le dice, por favor, el protocolo, eh, como, camisolo, le dice, viste, y todos lo empiezan a tratar así como cortantemente. Vemos a la señorita de, de la recepción. Que acá es donde Jimmy la intenta suavizar, la intenta como ablandar para que cambie una audiencia. Con un peluchito que vimos en la escena del, del primer capítulo primer de esta capítulo. temporada. Vemos el, el búho ese con un gorrito y la mina le corta el rostro. Y le da unos papeles para que llene para solicitar el cambio de audiencia. Y Jimmy le dice, sí, el es, búho no el búho, ¿viste? como que se hace el simpático y le sale mal, ayuda a un compañero a, con la máquina expendedora de alimentos que se le queda trabada. Siempre que aparece una de esas máquinas, Nico se va a trabar en sí. una serie, una película y va a ir alguien a hacerle trucos. Sí, exactamente. Jimmy le dice, tenés que hacer como Barry White, sí. le da un movimiento así más sensual. Y el tipo no le causa gracia a nada. Hasta que Jimmy lo encarga y dice, ¿qué pasa, loco? El todo el tipo te que te le dice se loco. corrió la bola de que estás metido con el cartel. ¿Eh? Y, y bueno, se pudrió todo, ¿viste? Básicamente, Básicamente Más de lo que ya estaba. Siguiente escena, vemos una escena importante en la que Kim está en, en el camino, con en el, cliente. en el diner, el camino, con un cliente hablando, el cliente, un personaje, <coughs> un personaje muy... Eh, en particular las cosas que dice, sí. que le pide la comida, que sí. Kim le dice, ¿querés esto? Sí, sí, sí, sí. lo quiero, dice el chabón ¿viste? Lo come. Y Kim ve personaje fugaz. Un no, auto, no le vemos la cara. No le vemos la cara, un personaje fugaz, sí, sí, un detalle nada más. Y... Ve un auto y decide encararlo. Porque sí. está perseguido y le primero anota la, la, patente. la patente. muy bien eso, como se bien ahí frente del auto. Vemos que son dos violetita. tipos en el auto, no es uno como en el capítulo 2, que acá puedo decir vez. una cosa no necesariamente tiene que ser siempre el mismo auto que la SIGA, no, ahora sabemos que va a ser con Sol y Breaking Bad es caricaturesco en estos sentidos que sí. cada elemento es un símbolo, viste, es una es información cada elemento así que me extrañaría si ese auto del segundo capítulo significa que los están siguiendo los de Gustavo, me parece que Pueden, por ahí es después, que, que, cosa, que por ahí no. puede ser otra cosa. Por una cuestión de esto, que significa un auto con un personaje, no es lo mismo que un auto con el dos personas. No es lo mismo. Sí. Sí, sí, puede sí. que esté equivocado, puede que. Veremos. Si... Pero tú lo que estoy diciendo puede que puede esté que queriendo... sea a propósito. Puede, sea a propósito, puede sea a propósito. Veremos cómo se resuelve. Veremos cómo se resuelve. Pero el hecho de que haya varios personajes siguiendo sí. a Jimmy y a Kim en un auto. Hay dos tipos que ponen cara como la puta madre, viste que ya empezamos con esto. Buenísimo estos tipos, el, el peinado de sí, el un pelado estrenetro. y otro que maneja con un peinado medio Elvis. Sí. Kim los encara y le dice: Me están siguiendo. Eh, señora le dice: yeah. Cálmese, viste no pasa nada. Le dice el tipo mejor porque no vuelve. El tipo le tiene una onda. ¿viste? Sí. sí. ¿Y Kim le dice? Yo creo que me están siguiendo y si no me voy a llamar a la policía. Los tipos entonces le dicen: Tengo un buen día, señora. Y se van a la verla. Y se toman el palo. Discúlpeme el tipo, además, esto me encanta, sí. el mafioso, casi como educado. Sí. Disculpe las molestias, señora, que tengo un buen día. Le dice: Se van. Acto seguido. A todo esto todavía no sabemos de dónde salieron estos tipos. No, no sabemos. Definitivamente le están siguiendo. Todavía no sabemos, claro, sabemos que la están siguiendo. Siguiente escena. Yo pensé que ya venía la parte de Mike. No, Siguiente escena. en el comedor del juzgado. Ni sí, por... Jimmy comiendo solo en el, en el patio de recreo del juzgado. Lo empieza a llamar un montón de gente. Uno atrás del otro. Uno atrás del otro lo empiezan a llamar. Jimmy con el mismo cuento. justice, just for you. Just for me encanta, me encanta además como Bob Odenkirk dice Stevie Justice, me sí. encanta cómo habla, es el perfecto. Le tira el cuento de que tiene la oficina, sí, la, la, su oficina <ríe> como en su oficina relámpago, la una de relámpago así. le está dejando a una señora tener el spa de urnas. Sí, que le prestó el spa de una a la mina y cuando llega al spa, está, está lleno de, de, de turbios, lleno de turbios el lugar. Eh, y este tipo, ¿qué y onda, el, onda J? El Mr. Spooch. Sí, no, no perdón, es solo Spush. Sí. <risa> ¿Qué le dicen? Ustedes, vos sos el tipo, ¿no? Le dice, ¿qué tipo? El tipo... De Salamanca. De Salamanca, le dicen. Así que se corrió eh, la bola. Medio que se nadie. hace cargo un poco Jimmy. Y este personaje, ¿sabés qué? Lo voy a decir de esta manera. A ver. Este personaje, capaz que me comí un clickbait. No me lo comí porque no hice click. Pero mirando boludeces en YouTube, vi que hay un video que dice... Análisis, cuarto capítulo... Sí. Y una flechita apuntando <risa> un circulito <risa> con la cabeza de este chabón. ¿Es un personaje que tiene que ver con Breaking Bad, este o no? Mm, motoqueros en Breaking Bad. Preferí, o sea, mantenerme con la honestidad mm. de lo que yo eh, percibí de este capítulo mm. y no el ponerme a, y, pues, a andar demasiado en teorías o pero, Tiene algo que ver con Breaking Bad este personaje. Si había un círculo rojo en la cara probablemente era un clickbait. O capaz, claro, sí. Pero, generalmente son clickbait. Pero si hay algo, yo no lo recuerdo por lo menos. Entonces eh, vamos a hacer Breaking lo siguiente. Bad, sí. Si alguien de lo que está escuchando esto sabe qué onda con el tipo este, Spooch. Con Spooch, dejen en la caja de comentarios. En la caja de comentarios y en todo caso haremos la, la respectiva investigación. ¿no? Sí. Entonces lo todo le dicen, como contentos con que hay un abogado que está dispuesto a todo. Se sí, corrió sí. la bola no solo en el juzgado, sino en el, en el Nuevo México. Sí, en todos lados. Entonces Sol Goodman los empieza a organizar porque tiene el, el lugar de la, de la China esta, que hace el salón de belleza, le <risa> tiene hecho un quilombo con todos los turbios. Se está quedando Y además muy me encanta que le hace propaganda y si alguien quiere hacerse una pedicura, <risa> tiene la mejor pedicuría de Albuquerque. Les da números a todos que me encanta. Además, también. En esto me encanta cómo a cada uno de los que les da el número para ser atendidos le haces algún comentario. Que comentario: qué linda tu campera. Qué linda campera. ¿Qué eres, ¿Siete, siete, el 7 de la suerte le dice. Es hermoso. Es Eso hermoso. es Al Goodman también. Es Al Goodman. Este Sal es Al Goodman. Goodman. Sí, sí, sí. Justicia para todos, dice. Y. Le pego un billete a la mía. Aquí es cuando se pone ahora con este push Mr. Spush le dice, y el tipo le dice, Spoogey hace Y no tenemos... La, eh, no tiene más información, no, no se dice nada que... más al respecto. Pero sabemos que es Jimmy de repente teniendo un montón de clientes. Sí, ¿sí? y Spush está con ese otro tipo, además, son dos tipos. Así como aquí... ¿Tendrán más relevancia de... estos personajes en el futuro? Por ahí, por ahí no, ¿eh? porque yo creo que lo que saco en limpio de acá es que así como a Kim... Se le abren puertas. A Jimmy también. A Jimmy también. Cada, De uno, cada uno por su es lado. Es cierto eso. Mirá vos. Y hay una dicotomía. Hay una dicotomía. Que Kim se le está abriendo todo muy bien por el lado social, por el lado del bien. Y a Jimmy se le está abriendo otra puerta por el lado del oscuro. <risa> sí, tiene mucha razón con eso. veremos Así que por ahí sí se van para, el, para lados contrarios. Pero. Acá ocurre algo. En la siguiente escena. Lindo, que... Nico. Para mí da muchos indicios de posibilidades sobre el futuro de Kim. No voy a tirar teorías, porque obviamente sabemos que todas las teorías van a ser incorrectas. Aparece Mike, en el barcito este, El Camino, que le dice a Kim básicamente que los tipos que la están siguiendo, la están siguiendo porque saben que ellos estuvieron involucrados con Lalo Salamanca. Creen que Lalo Salamanca está vivo, que básicamente los deje, cada vez que los veas, dejalos que te sigan... Y en algún momento van a, parar de seguir. van a parar de seguir Muy corta, muy tranqui, me pareció Muy a lo Mike Muy a lo Mike, me pareció excelente Y un detallecito de la canción de esa country Que se, se, se escucha de fondo Muy tranquila, <risa> medio sí. fiction, Y hermoso. además sí el lugar En el que está en ese lugar muy tranquilo ¿Quién le pregunta? ¿Para quién trabajás? ¿Para quién trabajás? Y Mike le tira la frase hermosa Que le dice, te dije que iba a responder eh, cual, Todas las preguntas que pudiera y sí. no dice nada más. Eso, evidentemente, no lo puede contestar. Y le Kim, dice, claro, que no, so, que no es policía, que no hay ningún policía investigando. Kim se rescata de que este Mike... Ella primero ah, este le pregunta. Buenísimo. Le pregunta, yo te conozco, viste. Vos no, eras, ¿no? Vos no, estaba, no antes, eras el encargado... Antes de eso, antes de eso le dice, vos sos el tipo del desierto. Que sí, le dice, vos sos el tipo que estuvo con Jimmy en el desierto. Y cuando finalmente se está yendo, Mike, ahí le dice. Es hermoso, lo que le dice, le dice, vos no, sos, no eras el encargado del estacionamiento, del, del juzgado? juzgado. Era. Era le dice, le dice. Y se va. Oh, qué bien. Qué, qué, qué hermosa, hermosa buen escena. momento. Dos excelente que diálogo. Se por primera vez, Además, cuál. vos fíjate que esto es puro diálogo de, de ficción, mm. porque esto ni en pedo ocurre así en la vida real. Nah. Eh, esto es hermoso, este es un diálogo escrito. ¿viste? Sí. Dos personajes que se encuentran por primera vez a esta altura del partido. Nicolás. Sí, dos razón. personajes. Importantísimo. Cortamos a la siguiente escena. Gustavo Fring entra a una casa. ¿A muy la casa grande, 1323? A la casa 1323. Que la vimos al principio del capítulo. Vimos otra casa al principio del no capítulo. Era esta, creo, la, creo que vimos 13... la 1313, si no me acuerdo. La cuestión mm -hmm. es la siguiente. Que esta casa, vemos que Gustavo se mete. Además me encanta cómo te muestran todas las acciones que hace Gustavo. Sí, sí, que son sí. ultra prolijas al nivel de alguien que está loco. Todo lo que es eh, así el... Las escenas de Gustavo Frink solo sí. haciendo su vida de sí, Gustavo sí, Frink sí, sí, sí. solo es... abre esa caja con esos cuadraditos para las corbatas, se saca la corbata, la dobla. Es espeluznante con ¿no? toda la paciencia, mientras se queda quieto, firme, con toda la espalda recontra recta, mirando es para adelante. Y acá esto que habías acá dicho. Acá lo vemos que el tipo es regroso, además. Mirá el pecho que tiene los brazos recontra grandes, boludo. Y una y un chaleco antibalas. Y un chaleco antibalas. Que vos habías Pero dicho... es blanco el chaleco antibalas, además. Habías dicho hoy algo de. Cuando aparecen ciertos objetos. Sí, que son violento. Un chaleco antibalas. Es muy violento. El tipo lleva eso abajo de la camisa. Nico. El tipo lleva un chaleco antibalas, además que es ultra moderno porque es recontrafinito. Espíritu. Y es blanco. Y es blanco Cuando se pone los zapatos que se acomoda la, el pantalón y le saca el polvito. Mínimo. Ay, y, y saca un arma que tiene, tiene ahí pistolita. también. Pone una cara como de frustración. Viste. Sí, la cara se ponía. acomoda de nuevo el arma como si le molestara, no sé, acá pone una cara muy rara cuando se saca el arma está respirando fuerte, viste Sí, sí. es muy raro Algo toda parece. esta escena, las, las caras de Gustavo son, es, es son un, enigmáticas es una pared de ladrillo se vuelve a acomodar el arma no en la pierna va a va un lavarropas a un lavadero, deja la ropa sigue con esa cara como de que está podrido abre una puerta secreta mm. Que es doblemente secreta, porque corre un mueble que es muy agradable como lo corre el mueble. viste ¿sí? sí. Como que es está hecho con un muy excelente muy material. Bien. Abre una puerta secreta y pasa por un túnel. Que, tiene una que lleva a otra casa. Y acá encontramos a los dos personajes del principio del capítulo que están hablando en la mesa como si nada. No le dicen nada. Hablan de juegos de mesa. Hablan de juegos de... Es rarísimo, rarísimo. esto. ¿Qué onda con esos tipos? ¿Cuál es la relación que tienen? Actores, ¿Cómo se, actores pagados. ¿Cómo act se llegó a eso? Actores pagados. Pero no, no pueden estar actuando todo el día. Viven ahí. Sí. Viven con algún tipo de trato o algo por el estilo. El tipo se mete en la casa llena de duros. Acá está. Esta sí es. Claro, y acá está Mike. Tenían razón. Esta es la casa donde están los monitores. Sí, esta es la casa donde están los monitores. Que estaba conectada a su casa. Lo cual es, es raro. Y acá vemos que lo que pasa es que Gustavo está recontra perseguido, haciendo que todo el mundo vigile en caso eh, de la pareja de los Salamanca Lalo, Todos creen que está muerto. Menos Todos él. creen que está muerto menos él. Cuando le dice, acá le dice también que sí, con... <risa> el chico que trajiste para que trabaje en la cocina, le dice, me dijiste que tenía experiencia sí. en comida y Mike <risa> le dice que dos años en McDonald's, le dice... A lo que Gustavo le dice no es suficiente, vas a tener que buscar otro que tenga mejor calidad para apoyos y no muestran la puerta de la casa, ¿no acá? No, no, no cerramos en eso, en que y, y cierra ahí. Está todo preparadísimo el búnker de, de Gustavo. El búnker de Gustavo tiene dos casas unidas. ¿no? Yo, sí. Lo que me parece raro es que no hay un búnker propiamente dicho. ¿Viste? Hay un claro, túnel que lleva a otra hay un casa. un que lleva una casa a la otra. Nada más. Va a haber. Obviamente Nico va a ver más de esto Los capítulos que vayan saliendo sí. Prepárate para lo que pueda pasar Me hace pensar a, en True Detective El capítulo del plano sí. secuencia Larguísimo sí, en, sí. en el barrio ese No sé por qué Pero espero que haya algo así Llegamos al final a La escena final, final. Eh, Kim con Sol Goodman Que viste que las escenas finales siempre son como una especie De epílogo del capítulo hmm. En la que vemos que eh, hay un. Que Kim no le cuenta nada. a ah, no le dice nada. No, no. Ah, algo importante que me salteé, boludo. Que yo tenía diciendo que esto es importante para el personaje de Kim. Sí. Cuando Mike le encara a Kim, le dice: Te estoy diciendo esta voz. Ah. Porque me doy cuenta de que entre ustedes dos, vos sos como la posta. Le dice: Vos sos la dura. No me acuerdo muy bien exactamente sí. la palabra que le dice. Pero como que le hace entender que ella es. Sí, sí, sí la, la, la que tiene la, que tiene la, la, la batuta, la que lleva la batuta ahí, ¿viste? La que la tiene clara. Eso es importantísimo. Sí, sí. Uh, no, no, sé si, no sé si será un indicio de que Kim va a trabajar para ellos, lo cual no, cree. no, no creo. No que creo que Kim no trabaje no para Gustavo Frim. No, eh, pero es un, así, un statement. Es, es muy bueno. Cómo son es. las cosas realmente. Todos sabemos que Kim es la sí. fuerte. Acá sí. lo dijeron, ¿viste? Y el capítulo termina. Con que Jimmy encuentra la oficina... que va a ser? Que ¿no? va a ser la oficina, eh, de Breaking Bad. la oficina de Breaking Bad. Otra vez esta cosa que lo que tiene Better Call Saul es algo tan grasa, pero que lo hace con tanta clase... Sí. Que es que se la pasan tirando de indicios de Breaking Bad como una especie de fan claro, service, claro, viste. Claro. Y pero, lo hacen tan bien, y lo me gusta bien, tanto. Lo como que, uh, The Breaking Bad, es de es Breaking Bad, ¿viste? Esto es de Breaking Bad, esto, aquello es claro. de Breaking Bad. Es que, claro, el, es chiste, eso... el chiste no es decir, ah, es de Breaking Bad, sino, viste, como, claro, a, por acá se llega sí. a Breaking Bad. Y bueno, acá está la, la oficina. La que va a ser su oficina, hay un inodoro. En... Muchos inodoros, en... Muchos inodoros. Esta temporada. Sí. Eh, ¿Qué tendrá el inodoro ese dorado, boludo? Sí. ¿Qué onda con ese inodoro dorado? Y bueno, eso fue el capítulo 4 de Better Call Saul de Final Season. Estamos esperando ansiosos el capítulo 5. Gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias, chicos. Eh, si este video, este podcast, más que video, esta charlita les gustó, compártanla con sus amigos y amigas entusiastas de Battle Soul. Los invitamos a que se suscriban al canal. Hablamos de historietas, coleccionismo y ahora evidentemente también de series, al menos de esta serie, quizás películas en el futuro. Y síganos en Instagram para enterarse cuando subimos videos nuevos. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Better go so.